Bienvenido a esta meditación guiada. Esta es una meditación imaginativa para estimular la mente a la idea de que es posible salir de tu cuerpo y emprender un viaje en espíritu. Tu mente lo asimilará y lo aceptará, produciendo experiencias de viajes astrales conscientes sueños de vuelo y sueños lúcidos, generando un descanso reparador y estimulando tu creatividad perdida. Ponte cómodo en tu lugar de descanso o meditación, con ropa cómoda. Respira tranquilo y calmado.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 codos manos dedos de las manos relájate cuello barbilla labios, nariz, ojos, cejas, tu frente.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 como si fuera una enorme máquina y ahora solo se detuvo. Está en reposo total. Imagina un punto a un metro de distancia de tu cuerpo. Dibuja tu cuerpo espiritual en ese punto. Comienza a elevar tu conciencia a manera de que sientas como si estuvieras en ese punto, a un metro elevado de tu cuerpo, simplemente flotando. Sube. Eleva. Eleva. Sube más y más elévate más y más ahora visualiza tu perspectiva desde ese punto Imagina que te das vuelta y observas tu cuerpo ahí, inconsciente, profundamente dormido, descansando. Ahora, solo elévate. Traspasa el techo de tu casa y elévate. Sigue elevándote más. Más y más. Te encuentras a cientos de metros, solo flotando en el inmenso espacio. A lo lejos puedes ver algunas nubes. Puedes sentir el viento en tu rostro. La tranquilidad del momento La grandeza del lugar Pásate suavemente por el espacio. Observa el paisaje aéreo. Disfruta. Aumenta la velocidad. Siente la libertad de volar. Siente la libertad del corazón. Del alma. Una libertad que te pertenece. Es tuya. Y está aquí para recordar tu espíritu. Siéntela. Ahora, llega a ti el deseo de visitar algún lugar de la tierra. Un lugar con paisajes hermosos y espectaculares. ¿Quieres sentir y vivir ese espectáculo. Solo cierra tus ojos en espíritu y sientes una sensación de movimiento. Tras en un entorno nuevo. Te asombras. Estás frente a un paisaje montañoso. Lleno de ríos y cascadas majestuosas. Un lugar húmedo. Verde. Lleno de vida. El aire es puro, como ningún otro. Te encuentras en Islandia, tierra tallada por volcanes ancestrales. solo estás ahí, flotando, admirando el paisaje. Comienza a desplazarte. Esta es la libertad del alma. A lo lejos puedes observar un volcán, cubierto por nubes que acarician la tierra. Acércate. Acércate más. Colócate flotando por encima del cráter. No tengas miedo. No puedes sufrir daño alguno. Hacia abajo, el impresionante cráter de kilómetros de radio. Es realmente bello. Majestuoso. La naturaleza está conectada con una sola fuerza, una sola energía llamada Madre Tierra. Avanza por el lugar, acércate a los ríos y cascadas que adornan el volcán. es hora de regresar a él y atender las tareas propias del mundo físico. Sin embargo, este lugar siempre estará ahí. Cuando te sientas cansado de la densidad del cuerpo, visita este lugar. Solo hace falta entrar ...a tu interior. Ahora sientes un tirón en tu espalda. Es un indicador de que hay que regresar. Y rápidamente regresas a tu cuerpo encajando en perfecta sincronía. Tus memorias de la experiencia se mantienen claras. Tu cuerpo revitalizado con asombro y entusiasmo por la experiencia. Hay un ligero cosquilleo que te hace que recuperes los sentidos físicos. Hoy has tenido un viaje astral consciente y quizá esta noche, al dormir, continúe el viaje. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.